El máster en técnicas de conservación de la biodiversidad y ecología no solo proporciona las capacidades y conocimientos necesarios para el desarrollo de las actividades investigadoras en el campo de la biología, de la conservación y la ecología, sino formación para actividad en empresas y el emprendimiento verde. El último ranking de másteres que elabora anualmente el periódico El Mundo lo ha destacado entre los cinco mejores de su ámbito. El máster se coordina desde el área de biodiversidad y conservación de la Universidad de Río Juan Carlos, que dentro de las universidades españolas está considerada entre las tres mejores en el ámbito de ecología, de acuerdo con el prestigioso ranking académico de Shanghái. También contamos entre nuestro profesorado con investigadores del CSIC y con profesionales de prestigio dentro de empresas del sector medioambiental, como por ejemplo Ferrovial. Poder contar con científicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del Real Jardín Botánico de Madrid entre los profesores es clave para conocer de primera mano sus líneas de investigación y estar mejor orientados para emprender una carrera científica. Consta de cuatro módulos. Uno de bases metodológicas sobre redacción científica, muestreos de campo, diseño experimental, modelización y análisis estadísticos. El segundo de biodiversidad y conservación de diferentes grupos taxonómicos. El tercer módulo en el que se profundiza sobre el conocimiento de procesos ecológicos y un cuarto orientado a la capacitación empresarial que incluye optativas como restauración ecológica, economía del capital natural o emprendimiento. Muchos egresados deciden continuar su formación en el programa de doctorado en conservación de recursos naturales de la URJC y obtienen contratos predoctorales para especializarse en el estudio de cuestiones ecológicas y evolutivas. Otros optan por incorporarse al mundo empresarial. A escala global las empresas se enfrentan cada vez a más riesgos y a más dificultades para tomar decisiones. En un entorno tan complejo, realmente la formación científica tiene grandes ventajas y en este máster estamos formando personas con perfil científico que también van a tener capacidad para trabajar en grandes empresas.